Si hay un juego que ha dado mucho de que hablar en el último mes, y que ha dado polémica tras polémica, ese es Super Mario 3D All-Stars. Tras haber terminado los tres juegos, os voy a dar mi análisis, aunque quizá un poco tarde, pero bueno. Muy buenas, soy Delta DeltaRai y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Estoy convencido de que habréis escuchado sobre 3D All-Stars. Desde el día en el que fue anunciado ha generado polémica y de ahí en adelante ha ido generando más y más, hasta hoy mismo, más de un mes después de su lanzamiento. Pero si no os suena, Super Mario 3D All-Stars es un port de tres de los juegos más memorables del fontanero, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Por una serie de razones que puedo o no decir más adelante, Será muy fácil encontraros vídeos o reportajes en internet titulados ¿Super Mario 3D All-Stars es una basura? o ¿Merece la pena Super Mario 3D All-Stars? Y esta es la razón por la que me decido a hacer este vídeo, para daros mi punto de vista de la forma más objetiva posible, porque sinceramente, a la pregunta ¿Merece la pena Super Mario 3D All-Stars? Además de un punto de vista que cambia completamente la respuesta sin centrarse únicamente en cómo ha sido el port. Por tanto, si bien esto será un análisis, va a ser bastante distinto a aquellos que he hecho antes. Por lo pronto, no puntuar el juego, primero porque se trata de 3 en 1, y dar una única puntuación sería injusto y dar 3 sería impreciso, y puntuar únicamente lo que es el port me lleva a la segunda razón, y es que, como he dicho antes, hay más de un punto de vista en esta cuestión, y quiero tratarlo todo. Al final creo que ninguna puntuación sería justa desde alguno de estos puntos. Tampoco analizaré a fondo las mecánicas de los juegos, sino los comentaré por encima y si hay algo que cabe destacar ya lo hablaré más a fondo. Pero bueno, estoy hablando mucho y aún no he dicho lo de siempre. Cada vez estamos más cerca de los 200 suscriptores, así que si disfrutáis con mi contenido, valorad suscribiros y activad la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y si os gusta este vídeo en concreto, dejad un like y seguidme en Twitter que voy hablando de mis proyectos y otras cosillas. Eso es todo. Bueno, voy a dividir el análisis en dos bloques. En el primero hablaré de los tres juegos en cuestión y en el segundo del port en sí mismo. Una vez trate los dos temas, hablaré en general de Super Mario 3D All Stars. Creo que esta es la mejor forma de dejarlo todo claro. En el primer bloque quiero hablar de los tres juegos de forma individual, pero hay un par de cosillas que, en mayor o menor medida, son un problema en los tres, así que hablaré de ellos ahora el primero de ellos es la cámara es cierto que es un problema en Super Mario 64 especialmente y conforme más moderno es el juego menor es el problema pero también he tenido algún momento cámara en Sunshine y Galaxy hablaré más a fondo de esto cuando hable de Super Mario 64 el segundo problema son las vidas y al contrario que la cámara este problema crece con cada juego en Super Mario 64 las vidas están ahí pero son escasas, algunos niveles son difíciles y habrá veces que te quedes sin ellas, pero realmente tampoco pasa nada, porque si mueres no pierdes gran cosa, no pierdes apenas progreso. Tienes que volver hasta el cuadro y prácticamente ya está. Este problema también se encuentra en Sunshine, aunque con niveles menos difíciles en general y en Galaxy donde ya hasta te regalan las vidas. En ningún momento mi contador de vidas ha peligrado pero es que además te regalan 5 nada más entrar al juego y puedes encontrar otras 5 o 6 si das una vuelta por el hub. Si a todo esto le sumas que las vidas no se conservan de sesión a sesión en ninguno de los tres juegos, pues se siente un poco estúpido, sinceramente. En fin, vamos a hablar de Super Mario 64. Este título fue lanzado originalmente en 1996 para Nintendo 64, y se nota... Super Mario 64 ha envejecido bastante. Todavía se mantiene bien, pero se nota mucho que ha envejecido y mucho. Ya no hablo de la cámara, que también, o de algo tan evidente como los gráficos. Y por supuesto no hablo del apartado sonoro porque es posiblemente lo que mejor ha envejecido. Hablo especialmente del mundo del propio juego. Me explico. Tenemos el hub, que es el castillo de Peach, pero ¿qué hay en el exterior? Una entrada rápida al sótano que hace falta desbloquear antes, la entrada a un nivel único que tampoco está desde el principio, un cañón que se desbloquea consiguiendo todas las estrellas y la azotea donde está Yoshi, varias vidas extras y si no recuerdo mal la última de las estrellas y que para acceder a este sitio hace falta el cañón. Por tanto esta zona del juego es bastante inútil y la mayor parte del juego permanecerá en el olvido. A lo mejor estaba en la versión de Nintendo DS pero tampoco mucho. Pero esto no pasa solo aquí, si nos vamos a los mundos de los juegos pasa algo similar. Los primeros mundos del juego como Bobon Battlefield, Worms Fortress o Jolly Roger Bay son mundos memorables y que están muy bien construidos pues tienen una cohesión, se sienten como un auténtico mundo en sí mismos y se tratan de mundos bastante abiertos y por los que te puedes mover libremente sin problema. Pero a medida que vas desbloqueando estancias, los mundos son... menos así. La mayoría de los mundos a partir del sótano presentan uno de los siguientes problemas. No tienen dicha cohesión, como Dire Dire Dogs o Wet Dry World, son excesivamente lineales, como Toll Toll Mountain o Tick Clock, o son directamente un batiburrillo de cosas puestas ahí porque sí, como Lethal Dabalan, o en cierta medida Rainbow Light, aunque supongo que parte de la dificultad reside en esto. Por supuesto, hay excepciones como Teeny Huge Island, que si bien también puede ser bastante lineal, al menos se siente como un auténtico mundo, o Big Boost Hunt. Por supuesto, no quiero decir que el juego sea malo, de hecho es uno de mis favoritos, y he disfrutado todos los mundos y niveles, excepto Wet Dry World, porque odio ese mundo, y aunque tengan errores de diseño, siguen siendo bastante divertidos y pueden llegar a ser un reto. Anda que no he sufrido yo con Shifting Sandland El hecho de que adore Super Mario 64 no quiere decir que no sea capaz de ver los fallos que tiene, pero al final esto es un problema de diseño de mundos, los niveles en sí están bastante bien pensados y muchos de ellos son bastante ingeniosos. Pero tengo que hablar sobre la cámara una vez más. Quienes hayas jugado a Super Mario 64 habréis notado que la cámara es horrible. Yo personalmente no me di cuenta hasta que jugué a 3D All Stars, pero madre mía, me ha desquiciado muchísimo. Para el que no lo sepa, en Super Mario 64 hay tres tipos distintos de cámara. La de la Kitu, por defecto, que no estará en todo momento detrás de ti, pero que intentará estarlo siempre que pueda, lo que lleva a momentos bastante, bastante incómodos. La de Mario, más centrada y que si sí está siempre detrás de ti, y una fija en la que no importa todo lo que te muevas, la cámara permanecerá donde esté siempre y cuando mantengas el botón de la cámara pulsado. Todo esto sin contar el modo semi primera persona, en el que la cámara se pondrá justo detrás de Mario y podrá mirar a su alrededor, aunque Mario no podrá moverse en este modo. Y además se puede rotar la cámara a placer. Cualquiera diría que con tantas opciones la cámara sea un problema, ¿verdad? El problema es que al detectar una pared la cámara no podrá flotar y por supuesto tampoco podrá ponerse detrás de Mario automáticamente. Esto deja bastantes momentos en el que la cámara no ayuda en absoluto a conseguir una estrella. Es más, lo dificulta. Pero como os digo, quitando estos dos detalles... Super Mario 64 es un juego muy disfrutable y sigue siendo uno de mis favoritos, aunque lo haya notado más viejo. Esto me lleva al siguiente juego. En cuanto a Super Mario Sunshine, es el único de los tres juegos que no probé antes, por lo que puede que mi forma de hablar de este sea algo distinto. Tenía muchas ganas de probarlo porque siempre he oído cosas sobre el juego y nunca tuve una Gamecube, y aunque sí que tenía una Wii, no tenía ninguna tarjeta de memoria para probar los juegos del cubo. En fin, Super Mario Sunshine vuelve a Mario algo más patoso con respecto a Super Mario 64. ¿Por qué? Porque no le hace falta, gracias al Aquac, un aparato que puede escupir agua o que se puede usar como mochila propulsora o como un cohete o como un motor para correr por el agua. El juego en su gran mayoría va a basarse en estas mecánicas salvo un par de soles de cada nivel que te quitan el Aquac y que son, de largo, los niveles más difíciles del juego con perdón del pachinko y del nivel de las monedas rojas en el río. Esto demuestra mi punto, los movimientos de Mario son tan limitados al Aquac que cuando no lo tiene, Mario es lento y un poco corto en movimientos. Ese es uno de los problemas que he visto en el juego pero no el más serio. Al fin y al cabo es cuestión de acostumbrarse, y de hecho usar el Aquac es bastante divertido. Mi principal problema, una vez más, es el diseño de los niveles. Si bien me gusta y me parece acertado la elección de cada nivel es una historia y va avanzando con cada sol que consigas, algo que no pasa en ninguno de los otros dos juegos, me da la impresión de que está bastante vacío. Me explico. Super Mario 64 tiene bastantes mundos, cada uno con 7 estrellas si no recuerdo mal. Super Mario Galaxy tiene muchos más mundos que Super Mario Galaxy, cada uno con 6 estrellas, excepto algunos que solo tienen una. Super Mario Sunshine tiene 7 niveles cada uno con 8 estrellas. Y ya está. Lo que es un problema, al menos para mí, porque sinceramente prefiero tener un poco más de variedad en los niveles, no cantidad en los mismos. Además, 24, que son bastantes de los soles que se consiguen en el juego, se hacen gracias a las monedas azules, lo que me lleva al siguiente punto. Podemos intercambiar 10 monedas azules por un sol. Si se consiguen 24 de esta forma, ¿cuántas monedas azules hay en el juego? Pues sí, 240. Ni más ni menos, 240 monedas azules repartidas por Isla Delfino, el hub del juego y los niveles. Y además, y corregidme si me equivoco, las monedas azules que aparecen en ciertos soles no aparecen en otros. Y no están ahí para que las cojas y ya. No, no. Las más sencillas te pedirán que eches agua a una pintada, pero muchas te pedirán que vayas de un punto a otro del nivel en un tiempo limitado. Un auténtico engorro, la verdad. Y otro problema que he encontrado, aunque no en gran medida, es la colisión. Seguro que algunos de vosotros habréis visto problemas, vídeos en YouTube o en Twitter en el que Mario tiene algún problema de colisión y o atraviesa una plataforma o directamente se desliza a través de ella. Yo he experimentado este problema en alguna que otra ocasión, pero nada muy serio. De hecho, creo que os, os habré dejado uno de los vídeos que he captado de, de esos en, en el vídeo. Pero sí, la verdad es que Super Mario Sunshine es conocido por tener unos pocos glitches. Pero bueno, eso es todo lo malo que tengo que decir. Pero bueno, que no todo es malo. Me lo he pasado bastante bien con él, el Aqua que es un gran añadido es un gustazo jugarlo. Y los niveles, a pesar de ser repetitivos, como he dicho, están bastante bien pensados. Sin duda, Super Mario Sunshine es un juegazo, aunque para mí, y por los problemas que he comentado... Es el peor de los tres en esta colección. No hay mucho más positivo que pueda decir, es Mario, vas a pasar un buen rato si lo juegas, no hay más. Lo que me lleva al tercer y último juego, Super Mario Galaxy. Mira, Super Mario Galaxy es uno de mis juegos favoritos, quizás mi favorito absoluto. He intentado jugar de manera objetiva en la televisión y en modo portátil y buscar algún fallo. Pero los únicos fallos que he encontrado son los que comenté antes, la cámara, que también me ha dado algún momentillo, pero nada serio, y lo de las vidas. Ya está, eso es todo. Ni siquiera el cambio del puntero movimiento por giroscopio, que de hecho me parece bastante mejor, o el uso de la pantalla táctil me han parecido malos. Si acaso en algún momento dado en el que hace falta mover el mando para progresar puede ser molesto en modo portátil... Pero tampoco especialmente, la verdad. De hecho, jugar a esta versión de Super Mario Galaxy ha sido como volver a jugarlo por primera vez. Es tal y como lo recordaba, puede que mejor incluso. Una gran variedad de niveles y mundos, música preciosa y diversión, hagas lo que hagas. No hay más. Estoy seguro de que ha mejorado gráficamente. No lo puedo asegurar porque, sinceramente, cuando lo jugué en la Wii... Lo veía igual de bonito, aunque esos fueron seguramente mis ojos de niño, no lo sé. Pero bueno, que al final se me está alargando esto más de la cuenta. No esperaba hablar tanto sobre los juegos. Vamos ahora con la segunda parte, lo que es el port en sí. Como ya he dicho, Super Mario 3D All Stars ha traído mucha polémica. Yo siempre he intentado buscar una explicación razonable para todo lo que se ha hecho pero no la hay. Super Mario 3D All-Stars como port es malo, muy malo, y se han hecho muchas cosas mal por no decir todo. Voy a empezar hablando por lo que no es directamente relativo al juego en sí, ya que no afecta demasiado en lo que es el análisis en sí, y ya me lo quito de encima. Para empezar está que cueste 60 euros y que esté disponible por tiempo limitado. Bueno, lo del precio no me parece excesivamente malo, estamos hablando de tres obras maestras a 20 euros cada uno, pero sí que podría haber sido más barato por cosas que hablaré más adelante. Lo del tiempo limitado sí que me parece desacertado, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, pero bueno, puedo llegar a entenderlo. Esto parece que es algo que Nintendo va a usar bastante, igual que están usando con Fire Emblem. Pero vamos a hablar del port en sí, ahora de verdad. Algunas cosas que se han criticado, bueno, casi todo se ha criticado, son la intro y el menú. Y sinceramente eso ya me parece quejarse por quejarse. La intro es cortita y sencilla, ¿para qué más? El menú también es bastante sencillito, pero es que no necesito más. Sé en todo momento a dónde voy, ya está, no necesito nada más en una pantalla en la que estaré menos de un minuto por partida. Pero esto me lleva al siguiente punto. La única novedad que trae Super Mario 3D All-Stars son las bandas sonoras de los tres juegos que vienen incluidas en la colección. ¿Me gusta el añadido? Sí, pero es una estupidez. Quiero decir, está bastante poco desarrollado. No hay una barra de reproducción ni te dice cuánto queda de música. Simplemente escoges una canción y la escuchas. Y repito, todo esto en una pantalla en la que no estaré más de un minuto por partida. No se aplica a los juegos solamente al menú. ¿Para qué? Para nada. No hace falta para nada. Ojalá se hubiera pensado de otra forma, porque de otra forma le daría muchísimo más uso y estoy convencido de ello sin ninguna duda, vaya. Pero estoy hablando de lo superficial. ¿Qué pasa con los juegos? Bueno, creo que es evidente que... Están prácticamente iguales, no han recibido apenas ningún retoque más allá de un par de filtros y poco más. Lo peor es que en el que más se han aplicado han sido en Super Mario 64 y créanme, el cambio es increíble. Hay muchas cosas mucho más detalladas como los cuadros y varias texturas, no todas por cierto, pero sí, es poco. A esto se le suma que el ratio de Super Mario 64 se mantiene en 4 tercios, si no recuerdo mal. Algo que a mí, en lo personal, no me ha molestado en absoluto, pero entiendo que a otra gente sí que le moleste. Ya que estamos jugando a un juego de Switch, creo que queremos la máxima resolución posible. Esto me lleva al siguiente problema del port. Los juegos que encontramos en Super Mario 3D All-Stars son ROMs, de esas que te descargas en internet. El hecho en sí mismo de que sean Tom's a mí no me importa en absoluto. No he tenido ningún o casi ningún problema jugando a ninguno de los tres juegos más allá de lo que ya he comentado. El problema es el poco esfuerzo. Super Mario 3D All Stars era un juego para celebrar el 35 aniversario de Mario y sabiendo que queríamos este título han hecho algo de prisa para sacarnos el dinero. Y eso es lo que más me hemos quedado. Estoy seguro de que si hubieran hecho un completo remake de al menos Super Mario 64, hubieran ganado muchísimo más dinero incluso. Como mucha gente ha dicho, comparado con Crash Bandicoot Insane Trilogy, que es una recopilación de los tres juegos originales de Crash, este es muchísimo peor, ya que en este los tres están completamente rehechos y están por menos dinero incluso. Pero ya hablaré de otras comparaciones más adelante. Ahora voy con el verdadero motivo por el que he querido hacer este vídeo, la conclusión. Como dije al principio, hay dos posibles interpretaciones para Super Mario 3D All-Stars. Interpretarlo como Port interpretarlo como tres grandes juegos, y según cómo se interprete la percepción es distinta y creo que esto es algo que se suele pasar por alto. La mayoría de las personas que han hablado o hablan de este título lo interpretan exclusivamente como Port, o al menos principalmente como Tal. Por lo tanto, al hablar de él, ven solamente los puntos de los que hablé cuando hablé de este como port. O centrándose en estos, al menos. Super Mario 3D All-Stars como port es muy malo. Se podrían haber hecho las cosas muchísimo mejor. Como tres juegos en uno. Una maravilla. Son tres juegos que son una obra de arte en uno. Aunque cuando hablé de ellos, a lo mejor no se notó tanto. Porque les he dado mucha cera pero es muchísimo más fácil, hablar de los puntos negativos porque los puntos positivos es que son demasiado evidentes. La calidad de estos por separado ya es muy alta, juntos es una maravilla, aquí es a donde quería yo llegar. ¿Es cierto todo lo que se ha dicho de 3D All Stars? Sí, pero no se puede ignorar que los juegos en sí, aún con todo, son obras maestras. ¿Merece valer 60 euros? Pues por cómo se han hecho las cosas quizá no, no lo voy a negar, pero mucho se compara con Crash Bandicoot, como dije antes, el cual recuerdo que está más barato incluso, pero esto es demasiado conveniente. En Super NES salió el All-Stars original, que incluía versiones mejoradas de Super Mario Bros. original, Super Mario Bros. de Lost Levels, Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3, y además se hizo una segunda versión que incluía también Super Mario World. Genial, ¿verdad? Pues hace 10 años, por el 25 aniversario de Mario, se lanzó Super Mario All Stars para Wii, el cual era un port directo de la primera versión del juego de Super NES, sin ningún cambio, a precio completo disponible por tiempo limitado. ¿Hubo críticas? Yo al menos no recuerdo que hubiera, es cierto que a lo mejor hubo y yo no me enteré porque fue hace 10 años. Pero ¿por qué no hubo críticas o no tantas al menos? Porque lo que incluía tenía una calidad tremenda. Igual que en 3D All-Stars. Y aunque no se puede negar que aquel era un port con juegos de gran calidad, era lo que era, un port directo de Super NES sin ningún cambio ni siquiera en el menú. Con los mismos defectos que este y un poquito más. Por lo tanto, sí, hay ports peores. Si nos ponemos a comparar, vamos a compararlo todo. Por supuesto, no defiendo lo que hay. Una cosa no quita la otra, pero igual que el que el All-Stars de Wii fuese peor que este, no quita que este port sea malo también, el hecho de que este sea un mal port no quiere decir que los juegos que incluye sean malos, que al final es lo que importa, pasan un buen rato jugando. Por tanto, os digo, os recomiendo 3D All-Stars, realmente lo hago. Especialmente si no habéis podido jugar antes alguno de estos juegos o realmente amáis alguno de ellos. En mi caso fueron las dos cosas. Si no es el caso, andad con ojo y pensáoslo bien porque ya habéis escuchado todos los fallos que tiene. Valorad todos estos fallos y si pensáis que os merece la pena, id a por ellos. Pero si al final os decidís, sabed que os lo vais a pasar genial y sobre todo, si al final os decidís a comprároslo, hacedlo antes de marzo, porque después de marzo dejará de estar en la tienda y los precios que pedirán por él serán desorbitados. Eso sí que os lo puedo garantizar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el contenido, que mis palabras os hayan convencido, sea para el dado de la balanza que sea. Realmente me da igual si pensáis no comprarlo, porque al final también será una buena elección. Yo os he hablado desde mi experiencia personal, si os ha gustado el vídeo recordad dejar un like y ya que estáis suscribiros y todo eso, ya sabéis, lo de siempre. Muchas gracias por todo y nos vemos.